nos recibe en Guillor, en un palacio gótico del siglo XVI que su familia ha restaurado y convertido en casa rural. El palacio Cabo Armería originalmente, que se llaman, uh -huh. o palacio gótico, son dos doble torre y cuerpo central. Y lo que hemos hecho es, claro, pues, tratar de que el aspecto exterior sea como si fuera una sola, porque sí. es patrimonio. Entonces, siendo eh. patrimonio, pues cada príncipe vial le interesa. Sí. Patrimonio y naturaleza. Dos obsesiones de Aldaz que también vertebran el proyecto del que nos hablará hoy, Belarroat. Aldaz fue guarda del mítico refugio de Belagua en los años 80. En las últimas décadas, el edificio fue poco a poco descuidándose por la falta de fondos para su rehabilitación, hasta el punto de provocar su total abandono. Aldaz y un grupo de montañeros de la Federación Navarra de Montaña tenían el sueño de restaurar esta joya del Pirineo Navarro y pasaron décadas ideando cómo conseguirlo. hace ya 40 años, nada menos, fue cuando eh, cogimos el refugio de Belagua como guarda titular y estuve allá en los años 80 y 90 hasta mitad de los 90. Entonces, eh, claro, estoy muy ligado sentimentalmente, emocionalmente, históricamente al refugio de Belagua. Eh, me daba mucha pena verlo, la verdad, como se iba cayendo poco a poco. Sin saber todavía cómo harían para restaurarlo, desde la Federación Navarra de Montaña asumieron la gestión del refugio. La circunstancia de que en el, la Federación Navarra de Montaña, de la cual formó parte ya hace unos cuantos años, pues eh, nos planteamos la Junta Directiva de la Federación, el solicitar a, a la Junta del Valle del Roncal la cesión de, del terreno y del edificio que estaba en ruinas ya, ya sabéis cómo estaba, daba mucha pena cómo se iba cayendo poco a poco. Vamos a un acuerdo con la Junta del Valle del Roncal en cuanto a mantenimiento de, del volumen, del edificio, mantenimiento de la actividad y la imagen, que para ellos es una imagen icónica del Valle del Roncal, y para todos y todas. Aldaz y sus compañeros oyeron hablar del programa POCTEFA y probaron suerte en la primera ventana de financiación, explicando los objetivos del plan que tenían en mente y cómo pensaban conseguirlos. Eh, nos pusimos en marcha, presentamos una primera convocatoria, eh, solicitud a una primera convocatoria POCTEFA, no salió, por poco, nos dijeron que era un proyecto muy interesante y bien armado, pero que bueno, que había que limar alguna cosa y, y para una segunda convocatoria nos dieron ideas desde el gobierno de Navarra, proyección internacional, que todo cómo presentar a una segunda convocatoria un proyecto similar, bueno, prácticamente el mismo, pero con más socios, ahí es donde aumentó el número de socios, hasta 5, y entramos allá, la Junta del Valle del Roncal, NICDO, eh, Sociedad Pública, luego entró Lescun, la, la mairie de Lescun, o sea, el, el, el Ayuntamiento de L'Escoun, como propietario del Partenariado en Francia, que era el refugio de la Veroat el gestor del refugio laboral, la Ligue de la y nosotros mismos. Tras unos años de intenso trabajo, el esfuerzo dio sus frutos. La parte del proyecto relativa a la restauración de Belagua no solo se completó, sino que acabó excediendo las previsiones. Por lo tanto, hemos dejado un refugio ya terminado, a falta del equipamiento de 24 plazas, que bueno, eso tendrá que ser con fondos propios de federación, pero eh, todo lo demás está hecho. La obra de segunda planta está hecha, la terraza está hecha, la rampa trasera está hecha, o sea, cosas que se habían planteado como segunda fase y que, pues a base de que, bueno, que económicamente ha, ha salido bien y, y .que ha habido seguramente una buena gestión, digo yo. Pues al final ha, ha habido la posibilidad de acabar de hacer un refugio de 82 plazas. Es decir, es una maravilla, ¿no? Ver de repente aquello con pues eso, con todas las ventajas que tiene. pues la, los huecos que se han abierto, la luz que tiene, que antes no la tenía, eh, el sistema de producción de energía eficiente.. Eh, la depuradora biológica con residuo cero agua transparente, que lo pudieron ver allá todos ellos y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo viendo ese querido refugio por todos y todas los que fuimos guardas de él, de repente en funcionamiento con un equipo estupendo de guarderío que hay ahora. Pero Belagua fue solo una pieza de un proyecto mucho más grande y multidisciplinar. Además del refugio de Belagua, la rehabilitación en sí, se ha, hecho, se ha rehabilitado el refugio de la Veroat con un presupuesto importante también, y además se han hecho pues, otras acciones, como la red transfronteriza, eh, campamentos y actividades de todo tipo, en, tanto en, la, en el refugio de Belagua como en el camping de Asolace, cuando todavía el refugio estaba sin, sin habilitar, y bueno, eh, prevención de riesgos naturales, bueno, ha habido una, cinco acciones en las cuales en cada una de ellas hemos, mmm, hemos dado resultado. Quiero decir que no hemos olvidado ninguna, yo creo que ha sido un proyecto bastante redondo eh, y bueno, y muchas de las ideas que han salido son de ellos y de ellas, o sea, los habitantes del Valle del Roncal que han, han presentado esos temas y que, que se ha visto que había pues, mucha similitud con lo que estaba pasando al otro lado, ¿no? ganadería... Eh, empresa maderera, eh, agricultura, nieve, hay muchos temas en común que mm, podrían trabajarlos conjuntamente, eso por supuesto. Pero luego también hay, hay un, un asunto, por ejemplo, la prevención de riesgos naturales, que en el puerto tiene una importancia máxima, pues porque hay riesgo en invierno, no solamente de, de caída de avalanchas, de nieve, sino también hay riesgo en el propio puerto. Ese es un puerto que requiere de, de, un, de una mejora estratégica. que Estaciones meteorológicas, todavía faltan muchos elementos. Falta predicción nivometeorológica, recogida de datos, perfiles estratigráficos. Faltan, eh, Sería suficiente lo que falta por hacer incluso para otro Poctefa. Pero bueno, la Federación Navarra de Montaña siempre va a estar ahí y creo que junto con la Federación Aragonesa y los refugios de Aragón y el refugio nuestro de, de aquí de Ángel Olorón en Belagua, desde luego merecería, merecería hacer un Poctefa o, o lo que sea, fondos FED y lo que sea, para que eso se ponga por fin en marcha y que haya un centro de predicción de